Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Mendeley Aprovecho para, dar, eh, para daros un saludo desde el que hay Antonio Dulloa. Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo personalizar un estilo concreto En este caso, un, el estilo latino humanístico Para ello nos vamos a eh, la pestaña View de Mendeley Escritorio eh, Estilo de cita, Citation Style, nos vamos a More Style si lo tenemos instalado nos aparece aquí, pero en este caso como yo sé que no lo tenemos instalado pues eh, voy a ir directamente, lo recuperaría desde Get More Style. Bueno, aquí lo tengo ya seleccionado y ahora le doy a botón derecho del ratón y hago clic en Editar estilo y me lleva al eh, visual editor. En este caso, porque ya estoy logueada en Mendeley.com, si no fuera el caso, pues os logueáis. Vale, ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en este estilo latino-humanístico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Pues Lo que queremos es cambiar concretamente este elemento. ¿vale? Queremos que aparezcan las citas en, dentro de las notas pues por eh, el apellido. ¿Vale? Y en mayúscula, queremos que Campbell, en este caso, y Pedersen aparezca en mayúscula. Bueno, como veis, yo tengo seleccionado el elemento que voy a cambiar y automáticamente ya me señala dónde está, dentro de bueno, el estilo, este del de, de lenguaje que utiliza el, el Mendeley, en este caso repositorio de cita de estilos. Perdón, eh, a ver, voy a ver si puedo esto, abrirlo aquí un poquito ¿vale? Bueno, entonces eh, vamos a hacer eh, unos pasitos eh, como mucho cuatro para conseguir ese cambio que realmente es un cambio de, de formato vale, lo primero que tenemos que hacer es desde Names, que es lo que tenemos activado le, nos hacemos clic en el siguiente que elemento que aparece Name, y le vamos a añadir el eh, eh, usar ¿vale? eh, este formato para las, not para las eh, citas en las notas vale le doy name part y ¿vale? ya me lo ha puesto vale. una vez que hemos hecho eso eh, nos vamos al siguiente paso que sería hacer clip otra vez en name y le decimos que nos ordene, aquí, name as order, le decimos first. ¿Veis? Y ya lo que ha hecho que nos ha puesto el apellido delante. Vale, le vamos a dar aquí para volvernos hacia atrás. Vale, ahora eh, vamos a darle otra vez a name y le vamos a decir que nos ordene todo. ¿Vale? ¿Veis? Para que nos dé la vuelta tanto a Campbell como a Pedersen. Y ahora le damos aquí otra vez. El último paso sería ir al elemento namePart. Vamos a activar la mayúscula. Le vamos a decir que nos la ponga en... Lower case Y lo que queremos que nos ponga en mayúscula Es el nombre Family Es decir, el apellido Y veis, ya lo hemos conseguido Así que una vez que nosotros eh, Guardemos este estilo Pues ya eh, nos pedirá que abrirlo Con Mendeley Y ya pues, lo tenemos eh, directamente para Como un estilo personalizado Que podemos utilizar bueno, como simplemente deciros que os dejo la descripción de estos pasitos en la descripción del vídeo por si os resulta de ayuda y aprovecho bueno, para dedicar el vídeo y este tutorial a bueno, a los eh, investigadores de, del Departamento de la, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Eh, un saludo y bueno ya sabéis que podéis dejarnos vuestras preguntas y comentarios en, lo, en los vídeos. Hasta, ¡Hasta otra!